UADC informa, calidad académica. Para reconocer el trabajo y dedicación de alumnos, docentes e investigadores de la Universidad Autónoma de Coahuila, el rector Salvador Hernández Vélez y el gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme Solís, entregaron los reconocimientos al mérito académico, las medallas Miguel Ramos Arizpe, Juan Antonio de la Fuente y el reconocimiento a investigadores distinguidos. Con el objetivo de generar un espacio de reunión y discusión entre los investigadores que pertenecen al Sistema Nacional, se llevó a cabo el primer Encuentro de Ciencia y Tecnología de la Universidad Autónoma de Coahuila. Ahí se entregó el reconocimiento de investigador distinguido 2018 a Susana Basol y a Alejandro Dávila. Además, a tres programas de posgrado dentro del Padrón Nacional de Posgrados de Calidad y a 180 investigadores de la UADC que pertenecen al SNI. Cultura para transmitir un mensaje de paz, armonía, alegría, esperanza y amor entre la familia de los lobos y la comunidad coahuilense, el rector de la Universidad Autónoma de Coahuila encendió el alumbrado navideño ubicado en los jardines y la explanada del edificio de rectoría. Con el lema, esta Navidad pintemos una sonrisa a los niños más necesitados, la Coordinación General de Extensión Universitaria presentó el concierto Tributo a The Beatles, en el Paraninfo del Ateneo Fuente, en donde gracias a la buena respuesta de la sociedad y comunidad universitaria, se colectaron 415 juguetes que serán entregados a niñas y niños de comunidades rurales de los municipios de General Cepeda y Parras de la Fuente. Deporte por segundo año consecutivo, el equipo Castores de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Coahuila se coronó campeón de la Liga Intermedia de Fútbol Americano. El rector Salvador Hernández Vélez los felicitó por su triunfo y exhortó a continuar con su entrega y dedicación tanto en las aulas como en el campo de fútbol. Vinculación la Contraloría General de la Máxima Casa de Estudios llevó a cabo la primera jornada de capacitación en el que especialistas compartieron con directivos y administrativos de las escuelas y dependencias de la universidad temas como el Taller de Contabilidad Gubernamental, Disciplina Financiera, Sistema Nacional Anticorrupción, Nuevo Modelo de Responsabilidades Administrativas y Reformas Fiscales 2019. En el marco de los festejos del 19 aniversario del Museo del Desierto, fue inaugurado el Laboratorio de Paleontología, con el fin de fortalecer la investigación que promueve el estudio e interpretación de fósiles, así como la divulgación y difusión de las ciencias de la tierra y la tecnología, como un esfuerzo entre la Universidad Autónoma de Coahuila, el Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología y el Museo del Desierto. Sustentabilidad el rector de la Universidad Autónoma de Coahuila, Salvador Hernández Vélez, presentó ante la comunidad universitaria y público en general la revista Impulso, temas de la tierra, proyecto editorial de la Fundación Impulso que trata tópicos del ambientalismo. Asimismo, hace un exhorto a la reflexión sobre la problemática que vivimos en el mundo actual como los conflictos ecológicos. Universidad Autónoma de Coahuila, en el bien, fincamos el saber.